Ah, eh. Fluyo como el agua, que baja del monte Fluyo van un jaguar, especie de transporte Ahora huyo del drama, le di pasaporte Es un recorte, eso no hay quien lo soporte Eso no hay quien lo remonte Y aunque me importe, yo no pago tu coste no bueno, hay quien lo remonte Si te bloqueo ni me hables ni me toques estoy Escalando, baby, estoy brillando Sigo rimando y mi flow es caro Ahora es más raro, me he acostumbrado Yo estoy cortado Como aire afilado Aire afilado, aire afilado, aire afilado Ya no estás a mi lado, aire afilado Aire afilado, aire afilado Puta, yo te he cortado Yo hago música, esto no es ruido Todo lo que tengo, baby, yo lo he construido No estás conmigo porque yo te he excluido Contras en mi imperio porque tú te lo has perdido Fluyo como el agua que baja del monte Fluvio va en un yaguar, especies y transporte Ahora huyo del drama, le di pasaporte Es un recorte, son aquí a los soportes Aire afilado, aire afilado, aire afilado Ya no estás a mi lado Aire afilado, aire afilado, aire afilado Júpate cortado Pluvio.